Cambia tus viejas ampolletas por unas de bajo consumo de electricidad. Asegúrate que el refrigerador permanezca cerrado y aprovecha la luz del sol. ¿Está bien así, Bodoque? Sí, está bien. ¡Tulio, cuidado! ¡Cuidado!